Esas son las cinco cosas que tienes que saber antes de hacer un pacto con mi señor Lucifer. La primera, mi señor Lucifer no le va a dar a usted dinero si se acuesta a dormir todo el día. Es mentira que se va a encontrar un costalado de dinero debajo de la cama. Eso es una falsa. ¿Ok? Es totalmente falso. Es mentira también que hay que sacrificar un gato negro. Eso es falso. Es falso, no hay que sacrificar a un gato negro. Nosotros, los luciferinos, nos, amamos los animales, amamos la naturaleza. Es mentira que hay que sacrificar a un ser querido. Es totalmente falso. No crean en estos cuentos. Totalmente falso. Es mentira que se puede hacer en un río. Y es falso que se puede hacer en un espejo. Esas son las cinco cosas que usted tiene que saber si quiere hacer un pacto con el diablo. Hablemos de una cesta más. Hacerlo acá, directamente en la organización luciferina o hacerlo por medio de nuestra asesoría. Son las únicas dos maneras efectivas de hacerlo. Las cinco anteriores, ahí van a perder su tiempo. Van a perder su tiempo. Contáctenos desde cualquier parte del mundo los teléfonos que aparecen en pantalla. Atrévete ya y déjate sorprender.